Bueno, estamos aquí de nuevo en Los Osobrosos, señores. Cosas que pasan en el 24 de diciembre. ¿Usted sabe que el 24 eh, le dicen el Día Mundial del Tubi. Pero nada, vamos a ver cómo los muchachos ver, le llaman los, así. El Día Mundial del Tubi es el 24 de diciembre, Renier. ¿Sabías eso? Así es. Todas las mujeres están Ahora en Tubi sé. cocinando. Renier, ¿cosas que pasan el 24 de diciembre que aquí en la República Dominicana? Bueno, primero aprovecho el momento para bueno, desearle a todos muy buenas tardes. La pasen bien. Pero también hay que conocer de, de, de dónde que viene la Navidad, la Nochebuena y todo eso. Eso sería otro tema con otra gente que esté preparada para eso. Pero bien, ¿qué pasa esa es la noche de lambedera la total? Tú se te prepara, aquí, tú te preparas, eh, eh. el estómago se prepara para picar aquí, picar allí y muchas personas se solidarizan con uno, pasa por acá y donde quiera que le invitan a uno hay que, hay que comer sí, pero algo, come porque ya. si uno no consume lo que ellos prepararon, se sienten muy mal. Hay personas que comen a muy veces en, en varias casas. Yo, yo incluyéndome <risa> <risa> Yo tú yo, en varias casas. Yo hago al inicio la plataforma en mi casa, en casa de mi madre y de ahí entonces Voy a diferentes lugares que me invitan a y allá desearlo, participo, y participo, sí. participo, llego a la mesa de en inmediato y gracias a Dios siempre llego a la hora que están sentados todos en la mesa. Elis, cosas que pasan para ti el 24 de diciembre. La que cocina es la última que se cambia y siempre tú la ves con la cara más rápido, oh, hasta sí, que no. se relaja un chin. Pero la que cocina es la última que se cambia y la última que sale a compartir, porque nadie la ayuda. Eso Na, es increíble. Nadie le o sea, Siempre para eh, con, un, con un trapo de ropa. Sí. Para poder cocinar sí. y eso. Es una pena. Pero tú, ¿qué haces esa noche? Verla cocinar. Ver. ¿No te wow. gusta cocinar, Liz? Ese día tú no cocinas. Yo ayudo, pero no cocino. Tú dices, pero yo ayudo en la ensalada no del muy papa. Yo soy diestra. Tú, Liz, lo que ayudo en ensalada del papa. Señor. Sí, no, no más de ahí. Y en picarlos ahí. Y en las cebolla y esas cosas. O sea, ahí. Ella no va a ayudar en meterse Realmente en el fogón. Yo no soy muy diestra de que cocinando 10 libras de arroz, no. No te metes en el fogón. No. Renier ¿y usted, Néstor, eh, digo, Néstor Flow, qué eh, hace usted Boston. el 24 de diciembre? Yo, yo comienzo el 23-22 llamando a los muchachos, mandándoles un mensaje. El, no, muchacho muchachos. Claro, los que están de aquel lado. Pasado mañana entonces. Claro, no, pasado mañana yo llamo, ah. tú tienes que darme un número que es <risa> de Lange, <Daniel. risa> <risa> que hay que mandar me un mensaje <risa> para que entonces el 24, como uno hace mucha diligencia mamá siempre le gusta que yo vaya con ella al supermercado y la cosa. Y el qué? mercado, siempre por la o sea, para uno, mañana. A mamá le deja caer algo siempre a uno. Toma, mi hijo. No es pone bravo a las 3 de la tarde que no, no tiene nada. Estoy roto. <risa> Llamando a un amigo mío y no me lo coge. ¿Cómo <risa> es? ¿Que a usted le dejan caer algo? Claro. O sea, que a, a, a ustedes le que llamar. <risa> Díganme, que <risa> no, tu madre te da algo. No, señores. Eh, eh, lo 24, pues la parte que más me gusta es cuando... Tú sabes que todo el mundo como que se combina con la cena, uh -huh. pero yo no pierdo mi tiempo sentándome a comer. Me, me la pueden tapar, yo me la llevo. Eh, bueno, claro, no Esto es como tú el 24 de diciembre, que tú vas a compartir con tu familia, tú le vas a pedir a, a tu familia que te la tapen. No, para no, no, no, a mi familia, no, no, a los vecinos. Ah. Yo como mi casa tranquilo. Pero el vecino del lado, llaman estos flores de los osobrosos? ven. Entonces tienen que tapármela, porque si me siento como me ahí hablando, me puedo llenar y no puedo seguir más para adelante. Ah. Y no, no puedo llegar, no llegar con la barriga llena donde y me ha llegado. No gara. puedo llegar con la barriga llena, tienen que taparme. Entonces el 25, como yo amanecido, me desayuno el con el puerco. ¿Eh? Me desayuno con el puerco y la lasaña. <risa> Ahora, Ahora que te tengo la, la... De la lasaña, René. ¿Qué para ti, platillo, no pueden faltar el 24 de diciembre? La denominada ensalada mixta o ensalada rusa, pero con remolacha. ¿Por qué? Ay, con remolacha. ¿Por qué tiene que ser con remolacha? Porque ¿Por qué no puede ser una ensalada normal, blanca, No, no, en que la, la, verde, hoja la, hoja, la ensalada verde, las dos ensaladas yo prefiero un poquito de arroz pero con las dos ensaladas y cualquier cosa que aparezca si ¿sí? no no hay problema pero no, las ensaladas no, son las cosas. mismas lo que diferencia es la remolacha es ¿Eh? la misma cosa lo que, no, no, lo no, que la, una no. tiene de más es la remolacha sí no, ahora, ahora le ponen oye, la verde no. ahora la, la verde y la rusa no no no no ella dice ella dice la para la, ahí, esa, y a a la rusa. Rusa. ah ok, ah okay, ok, ya comprendo pero esas son las dos cosas que no pueden faltar y sobre todo con remolacha porque eso sabe demasiado bueno qué te Ruba? las personas pueden llamar al 809 725 0505 829-283-5346, pueden escribirnos y decirnos todo lo que está pasando, todo lo que pasa y lo que no puede faltar. El 24 de diciembre, entonces usted entiende que la ensalada la rusa no, la puede ensalada, no puede no, faltar y tiene que ser verde. obligado con la remolacha. Bueno, preferiblemente y sin cebolla. <risa> sí, Pero porque... ahora hay como uno, uno, uno, unos toques eh, eh, popi que le están poniendo dique, cortecitos de uva a la, de la ensalada de, de, de, de papa. De no, clientes, no puede eso, venir con dañarla, eso. eso. Pero no. es muy rico. Eh, eh, es eh, muy rico. Oye, el, el plato, no, porque yo el plato <ríe> que no puede faltar para mí, que yo me siento triste. Haces de tirar, A ver qué Liz dice. El puerco que puerco asado, para ella señor. no puede faltar. El puerco asado. No, a mí sí no me importa. ¿Puerco asado? Claro. Yo, yo estoy de acuerdo con Lisa. No, pues, se supone que también. El 24 de diciembre, si el fue, fue, cerdo. Si no se puede el el ser, comprar no un gallinero, compre la mitad. No, pero que gallinita comemos todos los domingos. No, no, no, no me hable no. de libra. Hasta una libra. Pero no eso no es, me hable de libra. El, el cerdo asado es En mi casa, de mamá cena. sabe lo que tiene que hacer con eso. Si no puede comprar entero el Pero si aparece cerdo, que haya mucho limón. Si aparece cerdo, que haya mucho no el gordo. A mí me dejan el gordo del puerto. El cerdo. Déjenmelo ahí. Claro, con la ensalada, ¿Y todo Si junto. no lo hacen mal, ¿Y, y la divisa, y si la, si le, si usted No, no porque Néstor, el... Néstor se la pasa con su abuela andando, con su mamá, y se le ve que pellica. Entonces no, no una pregunta, si te ponen pellica. chivo. Ah, o ah mira, re, ejemplo, mira, no mira eh, eh, un llamado. En chivo no es para Navidad, la reci. Mira, le voy a, eh, en, en mi familia. Voy a estar vendiendo qué. cero. has conmigo? No sé cuál es la situación. Me dijo Lambo ya aquí en público. Genomán, Genomán, oye, era parte de nuestra familia y es parte todavía voy a estar vendiendo cerdo, <risa> cerdo. ¿no? fuera de coro hey, el 24 digo, ¿el, el, el, ¿dónde? el 24 no, usted me llama que yo <risa> llego y nada vamos a estar en Emilio Prudon con libertad vamos a tener dos cerdos no dos lechones porque la gente vende hay una gente que vende esos lechones viejos ya uh -huh. son dos cerdos que voy a vender ahí usted sabe ahora tiene que llamar yo que nos puede faltar para usted el 24 de diciembre aquí he dicho la ensaladita el cerdo que no puede faltar la lasaña la lasaña o, o, o el dos yo tengo dos que no puedo faltar uh -huh. que son la lasaña y el pastelón, ¿El pastelón eh, porque qué? el pastelón le da la navidad pastelón de qué eh, de plátano maduro ah, sí, Mira. y si te ponen uno de berenjena para variar no todos no. los años pero el de berenjena el, el de berenjena con plátano mismo. maduro es riquísimo no no ser almullió la berenjena los que es berenjena y molondro, <ríe> no puedo mencionar eso Mar en en esos días <ríe> lo la que puede variar en esto porque no, no todos man, lo que mismo. se daña la vida no, no, se daña no, no. el manual de la navidad la no acepta la tradición ni que sí, la ni tra molondrones ni huevos se, huevo se pierde la, la tradición te voy a invitar a comer el pastel de berenjena oye, con plátano maduro no, no, no, para no que tú veas, no, veas no, que eso es un exquisitez. no no, okay. no con la, la según no. ok atención Michael según esto Floren el manual de Navidad la Navidad no puede haber en la cena berenjena no puede haber molondrones no puede haber Espagueti. No, ¿De no, de? no sí, eso siempre aparece. Eso dicho aparece. Rojo no, a mí no me hable de eso. Ah, no, no, es verdad. El espagueti. espagueti rojo, ustedes eso muy feo ni los presos comen ese 24. ¿Qué no <risa> más? Espagueti. Otro, otra cosa no puedo. Ta también una cosa difícil es la carne de res, Como que no pega. No, no pega. No pega. Carne de Pero La chuleta, sí, chuleta. chuleta. Chuleta, chuleta, agridulce. Ay, sí, muy rica. Y yeah. salsa de piña. No va ni los espagueti, uh -huh. ni la lasaña. Ni, ni la, la lasaña no va. No, no, no, eh, La hazaña no, eh, el pastelón de berenjena, <risa> eh, ni los huevos, sí, una huevo. cosa de no, nada de eso, el huevo va en ensalada, ¿cómo es la de papa? Ajá. En la mista. Sí, en la mista. ¿Y la determinada telera? Sí. Ah, por telera, porque ahí a otro día, atención el amigo de la medandre, <risa> abrir una telera entera <risa> y echarle toda la carne, la ensalada, cerdo, y viene un limoncito. Y una Coca-Cola helada y una Coca-Cola y después cachuva y lo cierra. Una telera y te completa. Y te le sube arriba. Eso es. La, te <risa> la telera para el otro día, porque la telera lo que hace es que sí, le llene espacio le a uno. Que llene espacio, así En el estómago. después una no puede bueno. comer Papi poco. Juan, cosas que usted entiende que el 24 eh, no pasa desapercibido. Cosa triste, cosas positiva, cosas que usted que cree que no pasan desapercibido. El año pasado me sorprendió un, un joven que levantó las la manos y dijo, te amo, papá Dios. Eso me gustó porque es una persona que no va a misa nunca. Eso me, me, me encantó cuando lo escuché. Y cuando uno mira a, a diferentes lugares, también me persona con muchísimas lágrimas en los ojos porque algún familiar no está, ya no está esas son cosas que no pasan Que siempre hay personas que recuerdan Sí, hay, eh, hay personas que ese momento le cae pesado Cosa que no pasa desapercibido, Liz, para ti El 24 de diciembre El que quiere llegar de sorpresa y se le retrasa el vuelo Ahí tiene la cena para que siempre hay que esperarlo O sea, que hay que esperar Sí, porque yo no entiendo eso Quieren venir de sorpresa el 24, 24 ah, Se retrasan los vuelos ah, y hay cosa, que esperarlo hey, mando, eh, mando, eh, mando, eh, mando, Y vaya siempre tiene tuyo. que salir uno que Entonces, se pero, pierde Porque que pagó la cena Y pierden la noche Cosa que no puede faltar un 24 no de diciembre no puede pasar desapercibido no, no puede pasar desapercibido. desapercibido el chisme chisme pero ch entre quién chismecito de la prima de campo que llegó que no soporta a la otra que acaba de llegar pero la otra es llegó de Nueva York es verdad es verdad ay fulano no yo no quiero cena está bien entonces mamá se pone loca <risa> <risa> esa muchacha chantajeando, chantajeando chantajeando no yo no quiero cena voy a cenar no voy el a mundo. cenar no voy a cenar eso nunca pasa desapercibido Venga. ah y otra cosa también uh -huh. es cuando viene enemistad en el barrio la enemistad de vecinos, ¿sabes que siempre sucede eso? De vecinos de muchos años, que no se habla el hijo con el, con y el ese hija. día se Y abrazan. ese día viene y me curioso, no ven, este muchacho no puede estar así, se abrazan se y abrazan. de ahí para allá. Sí. Puede ser que sigue el lío. <risa> Není, <risa> <risa> por último, <risa> eh, siempre en los 24 hay alguien que se da su trago, su, su respectivo trago. ¿Por qué tú te ríes? Ustedes ¿Eh? tienen como Me una experiencia No, no, pero <risa> él, él, él busca una bebida... Muy costosa para, no, hacer, yo, para esa ¿cómo noche. No, yo no yo me busco una vida No, me hablar, yo te conozco. Yo voy a hacer una, una, una bebida sencilla esa noche. Te conozco. Una bebida sencilla. Una bebida sencilla. Un hombre que tú lo oyes y te sí, dices, Sí, pero... pero eh. Oh, eh. Sencilla. ¿Puede pasar un 24 sin una gente que te borracha? <risa> bueno, pues yo, soy, yo, lo dije, yo lo dije ayer, yo soy de barrio y en mi, en mi barrio... Desde antes de la cena ya se ve lo tubo verde pasando por el frente de uno y muchísima mm -hmm. gente. Que cuando ya llega el momento de la cena ya hay que acotarlo porque <ríe> ya lo perdimos de un humo que, que tienen. <ríe> en tu caso, Liz, ¿quién se emborracha? ¿Y ¿En tu familia siempre hay uno que se emborracha? ¿El ¿Eh? 24? Mejor no hablemos de eso, mía. Ah, es ella, parece. Es no, ella. Es ella, No, no soy yo. En mi caso, sí, lo... Eh, lo, eh, lo, eh, lo digo, Néstor? Oh, Dios mío, Néstor. No, te digo, ¿no, Néstor? El nombre de, Oye. De Boston. Lo en mi casa, los únicos que no se emborrachan son los niños. Los niños. Ay, porque porque mamá cocinando tira su petacazo. Un chingo, <risa> mamá, tú sabes que la presión, que esto, que fue. Eso, eso es para ayudar con, lo, con la a mática, lo man. último: está mamá y pollo. ¿Qué? Prendía, ya tú sabes. En, todo realidad, el mundo. en realidad, todo el que cocina ese día, creo que. Sí, que todo va el mundo, va, menos los niños en mi casa, es que no. Que los niños no, pero no agarran un ponche los niños, porque uno cuando estaba chiquito. No, un es que. Un mamá Yo lo pasa. hacía antes. Eh, eh, sí. Ligaban para uno un ponche. Sí. No, sí. ponche y ponche, y eso de no, eso no. En mi casa hay uno como de 12, de 13, que que lo ven con una botella, es mejor que lo hagan con una pistola. No, no, no, no. Le dan su ramazo, no, porque mamá no me. No, porque hay, hay tío borracho, que vale un, sí. un minuto. Abrazo mira. y beso. Atención. Quiero que den dinero. Mira, hay un tío mío que amenazó con venir el 24. <risa> no <una> amenaza. Caramba. <risa> <Una> <risa> mamá habló con ella, eh, un tío Alberto, que yo creo <risa> yo no. que no lo está viendo. Amenazó con venir. Es posible que yo me aparezca ayer 24... tuve una tensión ahí en la casa... ...porque ese hombre... Ese hombre es un desorden cuando él bebe. Esta casa es mía, usted váyase que usted no es de aquí. A lo, claro, a, a los novios de la prima mía y las hermanas mía mire, usted vino de balde para acá, usted, pagó. usted piensa que usted va a dormir en esta casa. No, eh. y, humilla, y humilla a sobrina, dice, eh, ajá, esta, eh, este tiene tantos años y no se ha casado. Mira, él es jocoso, pero a la vez, le, le dice la vez, la borracho, porque bebe demasiado. Eh, mamá, venga cágame, favor si el eh, favor. Si ve aquí que le dice, tú estás embarazado, Mira esa barriga de ese hombre, un muchacho joven. <risa> tiene que tener tuberculosis. <risa> sí, y es una persona, ahora da mucho cuarto, es cuando llega, da de todo. Mm. Pero arma su lío, el que le llevó la contraria, tiene problemas. Siempre, siempre hay noviecito que lo lleva a los 24 de Ay, diciembre, sí, sí, sí, sí. porque a, a la doña se le mete en la cabeza que no lo puede humillar, porque papá dio el nacimiento de Dios, del niño Jesús, entonces hay que meterle delincuente, y viene no. y le dice... Y este talaje, que es lo que hay trabaje, muchachos? Mecánico a veces, lo, lo de los miércoles no, para pa'lante. Nunca falta la que lleva un novio diferente. Todos ah. los y la que se casa, que no aparece, son las 5 de la mañana y mamá, pero fulano no ha llegado, son <risa> las 5 de la mañana. Y yo por allá aprendí es que WhatsApp. no va a llegar. Se casa, la mujer. <risa> Ella no va a llegar, no le esperen Sí, sí, es muy común, muy común se dice, casarse. <risa> la máquina secreta dice, bueno, se ¿cómo? ¿Y quién es Juntarse, más bien. La máquina secreta anda profundo. Na, ya nadie se casa, eso era antes, que se iba, bueno. que iban a, lo, a, a no, buscar no, la ropa a los nueve días. Ya se pierden y llegan al otro día normal. ¿Cómo está mamá? No, no. no, no, no y otra cosa, lo de 24. De la familia. El 25 no se cocina. No, porque el 25 ya, eh, como dijo Neto no, el calentamiento. No. El calentamiento, global. todo el mundo viene con su calentamiento y todo eso. Todo el mundo. Hey, pues, entonces, eso. Eh, un problema. A veces, otra cosa. ¿Por qué es que en mi casa siempre cocinan entonces el 25? <risa> pero quizás <risa> no cocinan, quizá no. cocinan arroz porque pues, se, se acabó. Siempre algo así, cocinan en mi casa. Otra cosa que siempre, siempre. pasa es que uno se trae una ropa para cenar. O sea, tú te pones un flow, como si tú vas por una película o una entrega de premio. Pero es que lo amerita. Pero es para cenar. Lo amerita, porque esa sí, es la sí, cena la más sí. importante para, para que cenar. Tú puedas tener. Es la Yo cena me cambio con tu como familia. cuatro veces los 24, porque, ¿Cómo siempre, que porque veces, ¿no? siempre trabajo de noche. Tú sabes, Ay. no puedo ir ensacado <risa> a trabajar porque me muero. Entonces sigo pisado. Yo me vengo a acostar el 25 a la cera hasta de las 5. Porque sigo derecho. Bueno. Ahora hay que felicitar. Muchas personas se mueven de un, de un pueblo a otro para reunirse claro, con su familia. Mí, eso, sí. es, eso es algo. Ahora invaluable. yo nunca, esa es la cena más no, importante. No, yo que nunca, diga, oye, nunca, nunca he podido, nunca he podido pasar un 24. Tengo 26 años. Nunca he podido pasar un 24 ni un 31 fuera de mi casa. Así que como esta gente, como sin escrúpulos, ah, que el fulano me llamó la romana <risa> yo voy para allá. No, yo no puedo que, Yo tengo que en mi casa ¿Sabes qué también pasa? Que hay un tío que no puede venir porque no tiene papeles ay, ay, Y ay, llama ay, por, ay. por cámara ay, y, ay. Quiere que le, y en el momento de la oración Quieren que le ponga a todo el mundo pone a, a, a, oh. a Yaya ¿Está viva Yaya todavía? ¿Eh? Sí, sí. Con todos los familiares Habla, ya lo último, nadie quiere hablar con él También, cosa que pasa, <ríe> no, se ha no. percibido El no, envío no, no, no. El envío En una compañía que pregunta mucho Que le falta la L al nombre Dios mío, a es? las 5 de la tarde. Este Ay, hombre Dios. puso eso de habilidad. Entonces, ese envío pasa a ser del, del 26 uno, por ahí, no. del 25 ya. Tú le da banda hasta pie arranca. Bueno, señores, vamos a una pausa y cuando retornemos, vamos a hablar qué sucede el 31 de diciembre. Hablamos lo del 24. ¿eh? Ahora vamos a ver qué pasa este 31 de diciembre aquí entre los dominicanos. Vamos a la pausa y retornamos. <risa> La juventud es la esperanza del futuro Por eso el tinso sobroso y la familia Telenor te desea ¡Feliz Navidad!